La... Hola, y venimos a un server y sí, bienvenido al Set World. Set World, total. Este es un server muy excelente. Miren todo lo que tengo. Miren, miren, vamos a ver. Miren todo el de diamante, todo. Aquí, miren. Y bueno, aquí yo tengo unas cositas que yo ya tenía. Y este es un server muy chilo. Tienes aquí gran variedad. De cosas ahí puedes conseguirlas, todo, todo ahí lo consigues. Esto me queda ¿sabes que Vamos a editar aquí, vamos a darle una manita abajo. Mal, eh. ya, ya, YouTube. Bueno, ya, de todos modos, yo me voy aquí. Me quedo todo ahí, pero vamos a ver ahí algunos warps que tiene este server. War. A ver. Ay, me salió mal. A ver, Es que no alcanza alcanzo a ver Hay encantamientos, facciones, info, parcelas, PvE, PvP, PvP2, tiene. PvP2 es un nuevo ser, es un nuevo war eh, No he entrado, pero se mira que ya está chilo Bueno, ¿sabes qué? Vamos a este war Les dejaré el de este en la descripción. Ahí lo pueden ver. Ah, No lo no alcanzo a ver. Bueno, ahí les dejaré el, todo el de este. Ahí, y yo soy Jonathan Aquí me podrán encontrar. que ¿Ya? ¿Ya lo di? Ven, este es PP. Este es PP2. Aquí pueden venir así. Pero no hay agua. Me lanzaré. ¿Habrá agua abajo? Por aquí. Ah, ah oh, sí. Nuevo PVP. Aquí hay varias cosas, materiales. Pero mira, todo esto. Hay faros. Voy a ver si puedo agarrar un faro. Aquí se le quitas. Mira, todo la esmeralda, hierro. Aquí, a ver. Vamos a ver. Lo quiero agarrar. Para que cheque la seguridad que tiene este server. Totalmente, aquí no te van No te van a poder hacer Nada, tu parcela, ni nada Al menos de que los agregues, ahí ya Pero ya tú puedes ahí conseguir a alguien No sé, como quieras Entonces que vamos a otro lugar aparte, Vamos a tomar las tomas de otros lugares Para que miren voy a, ir a encantamientos La la, la, la, la. Ven, ya estoy en encantamientos Aquí ya me encuentro Miren aquí gran va Gran variedad encantamientos chicos grandes no voy a alcanzar a decir todos pero miren aquí está más grande más grandes encantamientos bueno, pues no voy a alcanzar a decir todos los guards pero entre para ver todo el guard que tenga todos los wars sí ahí está todo bien todo chilo se los recomiendo este server porque tiene varias cosas buenas, se pueden hacer amigos míos aquí vienen y ya aquí bien chilo todo bueno pues yo les recomiendo que se entren a ese set world aquí el spawn para terminar el vídeo todo denle like pero no like a mí denle al server vengan al server abierto 24 horas bye si sí, se los dejaré en la de descripción eh, adiós soy Jonathan King